It's a deadly place, nothing's the same around here, it's every player for themselves, each with the same goal, survive at all costs. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube y hoy vamos a estar haciendo eh, nada, no vamos a estar haciendo nada, vamos a estar analizando y viendo este video que tiene que ver con cazadores de acero. Lo pude rescatar de lo que es el servidor de NA porque también estaba para, para Rusia, pero en ruso no se entendía un cazo entonces decidí eh, traerlo aquí en inglés y lo voy a ir traduciendo, vamos a ir parando más o menos eh, para que se logre entender lo que va diciendo este, este querido muchacho. Y bueno, yo se los voy a ir traduciendo a la medida de lo, que, de lo que vayan diciendo para que bueno, puedan escuchar directamente de, digamos, de boca de, de Wargaming lo que va a ser ya este evento más metiéndonos de lleno en él mismo. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a meternos en el videito. Lo voy a ir parando y voy a ir traduciendo para que quede todo bien, bien, bien eh, clarito y no haya, no haya dudas. Recuerden, recuerden que este evento comienza el día 26 de agosto. O sea, en tres días comienza, prepárense, hasta el día 16 de septiembre. Bien, o sea, nada, ya estamos casi, casi, casi ahí y va a ser un evento muy, muy interesante con... Nuevas mecánicas muy eh, distintas a lo que estamos acostumbrados. Eh, así que bueno, vamos a meternos en el video, vamos a analizarlo y yo les voy a ir traduciendo de a poco. Vamos más. There are in your garage. Bueno, dice que va a haber tres vehículos en Each tu garage. Each one El vehículo Dice que cada uno va a tener distintas eh, fortalezas. El soviético va a ser rápido y con buena penetración. El alemán está mejor blindado y tiene alto daño por disparo. El americano se basa en su daño por minuto y se jacta de una mejor radio. En lugar de la tripulación, vas a tener un comandante con dos ventajas o con dos habilidades: ojo de águila y sexto sencillo. Bueno, dice que cada vehículo tiene sus defectos y que podrás verlos en el garaje. Y si le das en esas zonas, podrás hacerle daños críticos. Puedes ir a la Podés jugar solo o con amigos. Elegí tu vehículo y dirígete al campo de batalla. Lo que son lobos solitarios, o sea, si vas a jugar solo, eh, vas a salir en diferentes batallas que si salieras en pelotón. O sea, los pelotones y los lobos solitarios, o sea, los que juegan solos, no van a salir en la misma batalla. En las batallas solitarias habrá 20 vehículos. En las de pelotón, o sea, cuando juegas con tus amigos, vas a ver. Eh, vas a, va, va a haber, digamos, 21 tanques con 7 equipos de 3, eh, de 3 jugadores. Cada uno podrá elegir su lugar de aterrizar. Pero no seas solo en una parte del mapa. Pero ten cuidado al principio, o cuando comienzas, no te quedes en una esquina del mapa, en un rincón del mapa. Mira las cajas especiales. Hay cuatro tipos. Dice caja de munición, se marcan con un humo amarillo. Podrás encontrar experiencia y shield, eh, escudo, o blindaje, algo de eso, un escudo en ella. Look out for green smoke, for crates with consumables. Dice las de humo verde tendrán eh, consumibles. Inside will be experience and combat reserves. Dentro de ellas habrá experiencia y reservas de combate. Additionally, each crate replenishes some of your vehicles hit points. Adicionalmente cada caja reparará alguno de los puntos los hit points, o sea los puntos de vida de tu de tu tanque. Dice que con un poco de suerte podrás encontrar drops, los drops que van a estar tirados de, de un avión supuestamente marcados con un humo azul. Y es el que más experiencia y consumibles te va a dar. Be be shown on every claro, pero dice claro, pero ten cuidado que todos los cazadores podrán verlo en el minimapa, o sea, se van a lanzar de cabeza eh, a buscar el drop porque sabiendo de que es el eh, que más eh, experiencia y consumibles te va te puede llegar a dar vos pensás que eh, sí sí sí vos vas a ir pero no vas a ser el único que va a ir o sea van a ir absolutamente eh, todos tus queriditos amiguitos de enemigos dale vamos a los tanques destruidos se verán con un humo rojo. Dice que podrás robarle escudo, consumibles y obtener una gran experiencia, o sea, de destruyendo de tanques. La experiencia se consigue, la experiencia te consigue dañando tanques enemigos. O sea, como en la como digamos en la, en, en la aleatoria, o sea, Haces daño a tanques enemigos, conseguís eh, experiencia. Pero ojo, también se la podés robar. O sea, lo mataste, vas, te acercás, ahí donde está el chaboncito y es como que le, le robás todo lo que tenía. O algo así. Dice que después de recolectar suficiente XP, o sea, experiencia, podés develar el tier de tu tanque, o sea, vas subiendo de nivel. Bueno, dice pression the n key. O sea que dice que podés ir de tier 1 a tier 8 durante la batalla, o sea, durante la misma batalla vas de tier 1 a tier 8, y que podés ver el progreso de tu tanque, o sea de cómo vas eh, creciendo, apretando n key, o sea la, la tecla N. Each tier lets you choose one of two modules which change the characteristics and the exterior of the vehicle. Bueno, dice que en cada tier podrás elegir entre dos módulos la que podrá cambiar las características y de exterior, o sea, el exterior de tu. de cómo se ve tu tanque. Bueno, ahí está. Dice que para hacerla más fácil tenés que apretar la letra eh, que apretar la tecla control y el número de módulos. O sea, uno o dos y te va. va eh, elegís ya, al principio vas a tener que ver qué es lo que te ofrece cada módulo pero que después eh, ya lo vas a saber de memoria y, eh, pero dice be careful o sea tenés cuidado no podés deshacer, deshacer tu, tu, tu decisión perdón tu decisión o sea lo que elegiste es lo que elegiste punto dice que eh, cuando vas subiendo de nivel, vas cambiando las características iniciales con la que comenzó tu tanque. Claro, dice que, que sin embargo, en la próxima batalla que juegues, cuando termine esta, tu tanque regresará con las características iniciales. No es que llegaste a nivel 8 y después podés, ya lo mantenés en nivel 8. Entendés? Como, la, como en la vida real, como en la batalla aleatoria. Que lleva, llevaste un tanque de un nivel a otro y... O vas subiendo la rama. Bueno, acá no. Acá llegaste a nivel 8, comenzás una partida y empezás de nuevo. Básicamente tiene, tiene que ver con, con eso. Dale, vamos. Bueno, hay un nuevo sistema de visión. Diferente al común o al estándar, al que estás acostumbrado. Y se está basado en el cono de visión. It's bound to your gun direction. Y está unido... Eh, a the gun direction o sea donde apunta el cañón deberías girar la torreta para estar consciente de tu entorno o sea como el conito de visión si tu cañón apunta a la derecha ves para ahí o sea y tenés todo el resto o sea descubierto no, no ves nada tiene que ver con eso a donde apunta el cañón es donde vas a poder ver Solo podrás espotear los enemigos que estén en, el, en tu campo de visión. Sight, bueno, luego de salir de la zona de visión de tu enemigo, podrá verte... O sea, luego de salir de la zona de visión, tu enemigo podrá verte por dos segundos más. ¿Entendés? Eh... Eso. Range, as Dice que... Si se acercan demasiado los vehículos, se espotearán automáticamente, como, como pasa hoy en día. Por más que lo tengas atrás de la pared, por cercanía ya se se espotean los dos. If you get spotted, your sixth sense will be triggered, which means it's probably time to hide. <risa> Dice que si sos espoteado, te saltará el sexto sentido, lo que significa que es probablemente tiempo de, de, de huir o de esconderse, algo así. You also have radio detection. It's activated with the X key. Bueno, también puedes detectar con la radio, se activa con la letra X, o sea, vos apretas la X y eh, se activa la radio y con eso podés detectar a los enemigos. Bueno, dice que todos los enemigos y las cosas útiles se mostrarán en el minimapa, en el radio que alcance tu señal. O sea, vos apretas la X, activas tu radio. En el minimapa vas a ver todos los enemigos y vas a ver los drops y todo lo que te pueda llegar a servir. ¿Bien? Eso es lo que dice hasta ahí. A claro, pues dice, dice, eh, it's a trap, dice. Eh, pero hay una trampa. Eh, ellos también te verán a vos en el minimapa si estás en su radio de alcance. Ojo con eso porque depende el radio de alcance de cada uno. Dice que luego de la activación la habilidad necesitará tiempo Use para desaparecer. There are two types, personal and global. Dice que ahí eh, usa las reservas de combate para sobrevivir. Hay dos tipos, personales y globales o generales con él. The former affects your own vehicle. Turbocharger increases your engine power and maximum speed. Las personales afectan a tu vehículo. El turbocharger o el cargador sería una cosa así. Mejora la potencia del motor y la velocidad máxima. Dice kit de reparación, repara todos los módulos del tanque. Y que eh, va mejorando los puntos de vida. Target tracking temporarily increases gun and rastreo de objetivo. Rastreo, rastreo de objetivo. Eh, dice que va a mejorar el manejo del cañón y la eficiencia de este temporalmente, o sea, por unos segundos o no sé cuánto. No dijo el tiempo. Global have an area of Reservas globales tienen un efecto, un efecto de área, digamos. Bueno, lo que dice es: el ataque aéreo tiene una zona. Eh, tiene una zona de, de. de daño, digamos, en la que hará. como el ataque aéreo de, de línea de frente. O sea, apretas ataque aéreo y le cae un bombardeo al chabón, al tanque enemigo. Afecta a una zona bueno zona de reparación dice que es para para uno para recuperar la, los puntos de vida de tu vehículo o de eh, o del pelotón con el que estás eh, jugando eh, zona, de, zona de reparación o algo así pues, dijo trap reduces the dynamic characteristics of enemy vehicles. y trampa trap eh, dice Trap, eh, reduce las características del enemigo, o sea la eficiencia y todo, como que lo, lo, lo pone como que si estuviera aturdido ponerle una cosa así va a ser, supongo. Eh, screen, o sea pantalla de humo, eh, te escondes eh, de los enemigos, básicamente, como todavía pasa en línea de frente, tiras la pantalla de humo y todos los que están capturando pueden seguir capturando sin que los veas. You llevar un montón de eh, muchos consumibles. You're only to the you find on the sí, solo estarás limitado por el número de enemigos. Hunting, don't forget, the zone is constantly bueno, esto es importante. Mientras cazás, dice mientras estás luchando, no te olvides que la zona de combate se irá achicando. See it on minimap and... Podrás verla en el minimapa, dice. Y podrás verla en el mapa global, o sea, en el mapa completo si apretas Tab. Dice: podrás conducir a través de la zona de riesgo durante unos segundos, pero mejor sal de ahí, ya que tu tanque perderá rápidamente la vida o puntos de vida. Algo así. Your vehicle will quickly lose its hit points inside it. the end of battle when the zone is the smallest it can be it's time for the most interesting part. Sí, bueno al final de la batalla dice que se pone lo más viene lo más lindo commands fight for victory using cunning tactics and all of their combat reserves Only one can survive. dice que los comandantes lucharán por la victoria eh, usando astucia la astucia y todas sus reservas de combate o sea que al final si usaste menos reservas de combate mejor porque la vas a poder usar mano a mano y. Bueno, dice que luego de la batalla podrás estar en uno de los tres grupos que te marca acá. El primero va a ganar chevrones. Chevrones que son como unas especie de monedas o una cosa por el estilo, ponenme. Que... Sí, es como una moneda de cambio, algo así. Los del medio van a conservarlas. Y los de abajo perderán chevrones. Y para los pelotones lo mismo. O sea, en vez de ser individual va a ser por pelotones. Los de arriba van a ganar chevrones, los del medio los mantendrán y los de abajo van a perder sus chevrones. Dice que luego de coleccionar chevrones obtendrás un nivel y que hay 25 niveles. Ranks 5, 15 and 25. El nivel 5, el 15 y el 25 son permanentes. Todos los niveles tienen grandes recompensas. Mientras más alto, más ganarás. Puedes ganar créditos. Eh, puedes ganar créditos, medallas, una placa, eh, días premium beton Additionally, you can complete daily missions to get additional credits. Además puedes completar misiones diarias para obtener créditos adicionales. Eso también está bueno y es eh, importante. Reaching rank 25 will not be easy. But when others see your unique style, they will instantly know that you left Dreamland victorious more than a couple of times. Bueno, dice que llegar al nivel 25 no será fácil, pero cuando otros vean tu estilo único, sabrán que eres El, el Champion League. El Champion. World of Tanks. Bueno, dice que participe, que no te lo pierdas en este gran evento de World of Tanks. Así que, bueno amiguitos, espero que les sirva, que les haya sido de utilidad. Y que, que, bueno, que se prendan a este, a este evento nuevo. Eh, más o menos creo que quedaron bastante, bastante claras lo que son las características, según lo que nos dice acá el, el, este muchacho aquí de, de, del Trek Wargaming. Y que explica de manera eficiente y correcta. Si tienen alguna duda o algo que yo les pueda llegar a aclarar, directamente me lo dejan en los comentarios. Y entre todos, más o menos, vamos a ir dilucidando cómo se viene este, este nuevo evento. Pero participen porque hay un montón de cosas. Muchas veces sucede que están cortos de créditos. Acá van a poder ganar créditos. Van a poder ganar estilos únicos, medallas, eh, bonos. Eh, bueno, de todo. de todo Así que va a, estar, va a estar bastante, bastante buena. Así que, bueno, amigos, les mando un saludo enorme, un beso, un abrazo. Cuídense y nos vemos en la próxima. Chau, chau, chau.